¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV ya esta conversación en torno que vamos a tener esta, en esta oportunidad en torno al tema de nuestro proceso constituyente. Estamos al borde del inicio del domingo. Parte eh, finalmente, formalmente, el proceso constituyente con la instalación de la Convención Constitucional. Un proceso que obviamente no parte eh, el domingo. Ya partió hace mucho tiempo, y sus orígenes, bueno, están en las calles, están en, en, en, en los textos, están en las reuniones, están en, en la voluntad seguramente expresada por, por la inmensa mayoría de los chilenos y las chilenas de querer un orden distinto al que hoy día vivimos. Vamos a conversar con tres académicos de nuestra universidad, con Claudia Geis, académica del Instituto de Asuntos Públicos, con Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho, y con Rodrigo Carmi, académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, pensando en el primer día, en el primer día de, del inicio formal, y en la expectativa, y en la esperanza, y en lo que puede representar para todas y todos el inicio de este proceso histórico que, que estamos por comenzar. Desde sus propias perspectivas, con sus propias miradas, eh, cada uno ha participado de diferentes maneras, Salvador estuvo en el proceso constituyente anterior, o en el frustrado, podríamos decir, proceso constituyente durante el gobierno de Michelle Bachelet. Claudia participó en el, la comisión técnica que llevó el acuerdo político a una reforma constitucional viable en el Parlamento. Rodrigo ha escrito, ha escrito columnas, ha estado en foros, ha participado cada uno. Entonces, la idea es que desde las perspectivas que cada uno maneja y desde las prioridades que cada uno ve, se instale en este primer día y nos cuente cómo lo ve y qué espera de él. Vamos a partir por el profesor Rodrigo Carmi, y sus ocho o nueve minutos para esta, esta, primera, esta primera impresión, Rodrigo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, quisiera hacer lo más breve posible y quizás plantear un asunto que, uh, desde mi punto de vista, no sería un punto de vista jurídico, ni tampoco simplemente politológico, sino que a mí me interesa un punto de vista que podríamos llamar estratégico, um, donde el, el lugar de la constitución ¿no? funciona básicamente como un campo estratégico, como un campo de fuerza, un campo de relaciones de poder, ¿no? eh, que lo hemos visto operando, digamos, antes incluso del primer día, ¿no?, eh, ya desde el acuerdo del 15 de noviembre, eh, es un acuerdo que ya ese mismo acuerdo, el estatuto político de ese mismo acuerdo está en disputa, y el contenido de ese mismo acuerdo en términos normativos está también en disputa. ¿no? Me parece que no ha, no ha habido un solo día en que la reglamentación normativa o metanormativa, digamos, es decir, el acuerdo y las normas en particular donde supuestamente, y bajo las cuales supuestamente va a funcionar, o las reglas mínimas a partir de las cuales se va a funcionar, no hayan estado en disputa y no estén de alguna u otra manera uh, atravesadas por un sinnúmero y una multiplicidad de relaciones de poder. Basta ver lo que ocurrió con los independientes, en el sentido de que las firmas inicialmente, entiendo yo, que uh, la, la, la norma decía que las firmas eran bastante mayores, finalmente se redujo a 2.000 firmas o algo así, para que los independientes pudieran presentarse, el estatuto paritario de la propia convención, ¿cierto? Y evidentemente la inclusión o no, ¿cierto? de los eh, pueblos originarios. Eso sin contar no con eh, el nombre que tiene esta instancia política, que también me parece que ha estado en radical disputa, ¿no? Es curioso que se plantea desde el acuerdo del 15 de noviembre el nombre Convención Constitucional, y sin embargo las discusiones que hemos visto a los mismos convencionalistas, rigurosamente se de debería llamar convencionalista pero muchos de ellos hablan de los constituyentes y hablan de la convención constituyente y del proceso constituyente, cosa que no se condice con el nombre que finalmente triunfa en el acuerdo del 15 de noviembre, que es convención constitucional, donde lo constitucional no lleva consigo el, la dimensión creativa o inventiva de lo constituyente, ¿no? Y lo mismo el caso del de, eh, primer término, que es convención, y no asamblea. Yo creo que aquí, desde el primer minuto, ha habido una disputa de nombres, o una guerra por los nombres, que se condice enteramente con el proceso social que hemos vivido desde el 18 de octubre del 2019, donde efectivamente han estado no solamente en los nombres de las instancias normativas que habrá que habrá eh, en las cuales habrá que eh, actuar políticamente, sino también ¿no? del conjunto de monumentos nacionales ¿cierto? a lo largo del país que han sido destituidos, ¿no? entre ellos el general Vaquedano, el propio nombre de la plaza, de la otra la Plaza Vaquedano, que hoy se llama Plaza de Dignidad. Es decir, estamos en un campo estratégico, en un campo estratégico en el que se juega fundamentalmente, me parece, se ha ido jugando fundamentalmente una muy interesante guerra de nombres, ¿no? eh, que ponen en juego básicamente el conjunto plural de las relaciones de fuerza que están aquí. Eh, articulándose, ¿no? Y que evidentemente, y con esto termino, me parece que hay un fantasma contra el cual esta pluralidad de fuerzas está de alguna manera eh, pujando y está de alguna manera intentando destituir, que es, sin lugar a dudas, el fantasma de Portales. ¿no? Eh, la tradición portaliana, que es una tradición oligárquica muy fuerte en Chile, y que es una tradición que fundamentalmente parte de la base de que el pueblo no sabe organizarse porque no sabe lo que quiere, y por lo tanto necesariamente tiene que haber una mando un mando autoritario que decida por la deliberación popular, me parece que también está en disputa esa matriz ¿no? a partir de la cual tradicionalmente se pensó este, eh, la articulación de la política en Chile, ¿no? y en ese sentido eh, subrayaría simplemente, ¿no? Eh, estamos en un momento altamente estratégico, ¿no?, eh, donde la pluralidad de las fuerzas que se ponen en juego están todos los días de alguna manera excediendo los marcos normativos tradicionales, ¿no?, y acostumbrados, ¿cierto?, a determinadas formas de hacer política, y con esto me parece interesante, con esto termino la reflexión, quizás lo que, lo que esta convención vaya a poner en juego, esta convención fantasma, digamos, Convención fantasma en el sentido de que lleva al espectro de la asamblea constituyente, y que a veces puede que llegue a funcionar como asamblea constituyente, y otras veces eh, los poderes fácticos vuelvan a, a retomar el carácter de la convención, ¿no? O sea, es una cuestión que va a estar permanentemente en disputa esto, este, y diría que también, por tanto, está en disputa una manera de entender la política a propósito de Portales. Es decir, la cuestión sería si, vamos a, si la convención y los, los convencionalistas, o digámosle, constituyentes, este, ¿van a seguir pensando la política tal como en la tradición portaliana se ha pensado la política? ¿O precisamente va a ser el propio concepto de la política el que se va a abrir a una dimensión múltiple y plural completamente inédita en la historia de Chile? Me parece que por ahí iría, por lo menos en mi lectura, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo Carmi. Eh, Claudia Geis, eh, no es que quiera condicionar en absoluto lo que tú quieras decirnos y, y plantearnos, pero eh, eh, no puedo dejar de recordar, ya lo hacíamos recién, tu, tu participación en el llamado comité técnico, pero que fue el, el comité eh, transversal político donde no estaban los independientes, ¿no? Eh, Digámoslo, porque fue más bien un acuerdo de las distintas expresiones partidarias pero muy transversal que eh, viabilizó lo que fue luego la reforma de vivir a partir del domingo eh, si quieres a partir de recordarnos un poco cómo fue ese trabajo y lo que tú esperas que se materialice a partir de, de, de este domingo Claudia bueno muchas gracias Felipe por la invitación y felicitaciones a, a, a la Facultad de Filosofía y Humanidades por esta iniciativa eh, efectivamente yo fui parte de la comisión técnica que convirtió ese acuerdo del 15 de noviembre en una reforma constitucional Que hizo una propuesta de un texto de reforma constitucional que luego fue aprobado en el Congreso eh, Como tú bien dices, en esa comisión técnica no estaban presentes eh, no estaban presentes los pueblos originarios, no estaba presente la paridad de género No estaban presentes eh, los independientes que se convirtieron en un actor muy relevante del proceso constituyente los que estaban presentes ahí eran los partidos políticos con representación parlamentaria, fundamentalmente que fueron los que aprobaron esto como una reforma constitucional. Y yo creo que es muy importante, eh, y, y de hecho la Comisión Técnica no reguló todos estos aspectos de nuestra Convención Constitucional. La Convención Constitucional, a diferencia de esa Comisión Técnica, sí tiene a, todo esta, a todos estos sectores incorporados como actores políticos, yo diría, nuevos en la, en los, en la representación política en el país sectores que han estado muy fuertemente excluidos del debate político y que se incorporan de una manera inédita en esta convención constitucional. Pero no solamente no estaban en la comisión técnica, sino que la comisión técnica en la que yo participé no fue capaz de incorporar esto que se llamaba el acuerdo complementario en la reforma. La reforma lo que hizo fue establecer un piso mínimo para abrir la posibilidad de un proceso constituyente. Esa reforma se plasmó en una, en una ley, digamos, en una reforma constitucional que se aprobó el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, no, se me confunde porque creo que se aprobó el 24, el 25 salió publicada, pero en la Navidad de, de diciembre del año 2019, después del estallido, se eh, aprobó esta reforma, que es una reforma bien larga, y que establece básicamente el el camino del proceso constituyente establece que habrá un plebiscito de entrada, que es el plebiscito que tuvimos el 25 de octubre, establece que habrá una elección de miembros de la convención, y establece que habrá un plebiscito de salida con voto obligatorio para ratificar el texto de la nueva constitución. Entonces estableció como ciertas normas mínimas que abrían el espacio para un proceso constituyente, pero efectivamente en esa, en esa reforma no quedó... Eh, esta, esta ampliación de participación ciudadana que fue producto de reformas posteriores Que algunas fueron muy lentas, la reforma de, la, de los pueblos originarios fue la que más se demoró Y salió de, incluso después del plebiscito de octubre ¿no? eh, Yo diría que esta, esta forma de hacer el cambio constitucional eh, plantea un dilema al que apuntaba Rodrigo ¿Es esto una asamblea constituyente soberana o es esto un órgano mandatado por los poderes constituidos? ¿no? Hay un debate permanente en nuestra discusión política sobre cuán soberana es esta asamblea o esta convención y cuánto responde realmente al mandato ciudadano que le dio origen, que fue el estallido de octubre. Yo creo que nadie tiene duda de que no estaríamos hablando de, de esto si no fuera por el estallido de octubre. O sea, cuando se dice, la derecha ha tratado de llevar la discusión al campo de los poderes constituidos, diciendo esto es una, es una invitación del presidente de la República, incluso se ha dicho, a hacer una nueva constitución, esto va a ser la constitución del presidente Piñera. Yo creo que ese es un esfuerzo irrisorio, a nadie le cabe duda que esto no es producto de la voluntad de cambio constitucional del presidente Piñera, de hecho el presidente Piñera en su campaña presidencial, propuso un set de unas 60 reformas constitucionales, porque estaba muy en el aire el tema del debate constitucional. Sin embargo, después de asumir el gobierno se olvidó de esa promesa de campaña, nunca más se habló de cambio constitucional en el gobierno de Piñera, hasta el tejido, digamos. Entonces yo diría que en esta tensión sobre sobre en el fondo la pelea de nombres también. La pelea de nombres es una pelea por soberanía, es la pelea entre una convención que se, tiende, se entiende como algo más limitado y una asamblea soberana, ¿verdad? Está en disputa esta, esta idea de ruptura con el régimen anterior versus continuidad, o esta ruptura podríamos de, decir de revolución versus reforma, o de poder constituyente versus poder con, constituido. Tenemos como dos ejes aquí, uno de continuidad, otro de ruptura, y eh, quienes defendían la idea de que se llamara asamblea constituyente quieren enfatizar la dimensión de ruptura, de revolución, yo creo que no es, eh, o sea, yo creo que es evidente que este proceso constituyente tiene un componente revolucionario, que está dado por la movilización social. Ahora, ¿es esto una revolución? No, no es una revolución. Es un proceso que tiene una dimensión también desde el poder constituido, porque lo que hizo el acuerdo del 15 de noviembre fue... Tratar como pudiera, digamos, las instituciones que estaban en, en, ahí, algunas por convicción y otras por espíritu de, auto, de autopreservación para evitar la revolución, para evitar la ruptura, tratar de canalizar eh, esta fuerza social que demandaba una nueva constitución. Eh, y por eso esta pugna, sobre todo de la derecha, que quiere plantear esto como un poder constituido por el Congreso, mandatado por el Congreso, y de alguna manera sometido al Congreso, eh, de llamar la convención y no asamblea constituyente. ¿Es, es cambiarle el nombre suficiente para que, la, para que la convención quede sometida al Congreso? Yo creo que no, porque la ciudadanía, porque esto es un hecho político, no es solamente un hecho jurídico, la ciudadanía tiene clarísimo, y las fuerzas políticas tienen clarísimo que esto es producto de la movilización social, y de la demanda de ruptura o de cambio, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos y creo que este es un tema complejo, y creo que estamos en un proceso que tiene algo de revolucionario y tiene algo de reformista, que es como una suerte de búsqueda de conciliar elementos de continuidad y de, eh, y de quiebre. En ese sentido, me parece que los esfuerzos, por mostrarlo como un esfuerzo continuista, son algunos realmente ridículos, o sea, cuando el presidente de la República, en el decreto de constitución de la convención, establece que los convencionales van a tener que ...asumir el cargo en nombre del capítulo 15 de la Constitución del 80... ...eso es un esfuerzo, a mi juicio, absurdo... ...de tratar de decir que es la Constitución del 80 la que le está dando su mandato a los convencionales... ...cuando yo creo que a ojos de, todo, de toda la ciudadanía es evidente que no es la Constitución del 80 la que manda a su propia reforma, ¿verdad? Es la movilización social, es la gente en la calle... ...y, es, eh, y también es la gente en la urna, es la votación masiva de lo, del, del 25 de octubre de un 80% demandando cambio constitucional es la derrota de la derecha y del sector del rechazo, que está hoy día en un 20% de representación política, no solamente en la convención, sino en todas las esferas de la representación política, y menos incluso en gobernadores, por ejemplo. Entonces yo creo que eh, lo interesante aquí es ver cómo, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre, que uno podría haber dicho, pucha, este es un acuerdo espurio porque mantiene la representación igual como estaba, porque no tiene eh, la inclusión de estos sectores, de alguna manera abre un espacio político nuevo. Yo reivindico el acuerdo del 15 de noviembre porque creo que fue una manera de no de evitar, digamos, una confrontación que podría haber terminado incluso con una reacción autoritaria, que yo creo que se intentó y que seguramente estuvo en la mente de algunas personas de la derecha frente al estallido, simplemente aplicar la represión o hacer un autogolpe como en el caso de Fujimori, por ejemplo. Eh, yo creo que finalmente lo que se ha logrado es una apertura democrática sin quiebre institucional, pero... Reduciendo eh, la capacidad de control que tienen las instituciones anteriores, que están fuertemente deslegitimadas y que tienen un problema de legitimidad heredado de la de la Constitución del 80 y de los enclaves autoritarios. Y eso hizo posible que junto con aprobar eh, esa noche el 15 de noviembre los partidos políticos, la idea de hacer una nueva Constitución se estableciera este compromiso del acuerdo complementario, se estableciera este compromiso de buscar formas de incorporación más activa de las mujeres, de los pueblos originarios, eh, de los independientes y también de las personas con discapacidad, que, que fue una norma que entró eh, en la reforma junto con la norma sobre independientes. No me acuerdo exactamente en qué momento estuvo la reforma de, la, de las personas con discapacidad, pero estuvo, fue antes de los no, de la, de la pueblos originarios. Entonces, yo diría que... Eh, en esa, en esa tensión entre ruptura y continuidad, entre revolución y reforma, en la negociación del 15 de octubre, la, el, el componente hoja en blanco, en esa negociación política, quienes defendían la hoja en blanco, estaban apuntando a la, al cambio, ¿verdad? A la, a la ruptura con el régimen anterior y a una constitución que no emanara de la constitución del 80, que no fuera una reforma de la constitución del 80. Y por el otro lado, la norma de los dos tercios fue un intento de restringir la capacidad de innovación de esta hoja en blanco. Entonces... Yo diría que también en el, en, el, en, la, en el corazón del acuerdo, el corazón del acuerdo que de Noviembre son esos dos elementos, la hoja en blanco y los dos tercios. Y eso yo creo que tiene un, un componente, los dos tercios son un componente de continuidad, porque le dan un poder de veto a quien obtenga un, un tercio más uno en la convención, y un elemento de cambio que es no partir de una norma por defecto. Yo creo que eh, eh, la composición con la que quedó constituida la convención constitucional Hace que los dos tercios sean una norma muy feble Para tratar de mantener la continuidad Creo que la situación política Creo que lo que se ha producido aquí Es un cambio político Es como cuando algo que parece que no, se, no puede cambiar Y de pronto como que se abre una puertecita Y por ahí empieza a producirse el cambio ¿no? Como la detención de Pinochet en Londres como, eh, como, cambios, como el cambio del sistema electoral binominal Cambios políticos que parecían imposibles Y de, y de pronto se hacen posibles y en ese sentido creo que la convención constitucional que hoy tenemos, con la composición que tiene, con ningún grupo con capacidad de veto y tampoco ningún grupo con capacidad de imponer por sí solo eh, una norma, con esta necesidad de acuerdo que va a existir entre los distintos grupos que están en la convención con la heterogeneidad de social, étnica, eh, de género, eh, que es inédita, como decía, en el sistema político chileno, que no se parece al Congreso, porque no son los cinco colegios los que están representados ahí, sino que hay una diversidad social y también centro-regiones. O sea, también hay una diversidad eh, geográfica que es muy inusual en nuestro sistema representativo. Yo creo que todo eso genera que podamos considerar que esta Convención Constitucional es una convención democrática que va a poder hacer cambios reales en el sistema político chileno sin un enfrentamiento, sin un enfrentamiento violento, digamos, y en ese sentido creo que ha sido una buena salida a la profunda crisis política a la que llevó mantener durante tanto tiempo la constitución del 80 y todas sus enclaves y las leyes orgánicas constitucionales muchas, muchas gracias Claudia Geis en esta primera ronda Salvador eh, Millaleo eh, tampoco para condicionar nada, pero, pero si pudieras a lo mejor, el tema del reglamento también que es, muy, que es clave en términos de la perspectiva de la participación ciudadana y ciertamente eh, la incorporación de los pueblos originarios con escaños reservados. Pero, todo eso sobre la base de que tú eh, nos cuentes cuáles son tus impresiones con plena libertad. Es eh, eh, un poco falaz lo que yo hago, pero, pero ¿qué quieres que te diga? <risa> bueno, muchas gracias a todos y a todas por, por esta reflexión. Nos estamos acercando a este momento uno, transitando desde... La vigilia, estamos en días de vigilia eh, ante la irrupción, digamos, el advenimiento del de, primer día de la Convención Constitucional y entonces es a los ojos de la vida de todos nosotros una manifestación de, corpórea, digamos, se toma cuerpo un poder que jurídicamente está determinado, digamos, ya hay un cambio político-jurídico pero toma cuerpo, y, va, y tomando cuerpo significa que toma vida que eh, y, y tomar vida significa que va a constituirse un, un vector de poder político que no existía antes acá que no estaba actuando que lo estábamos preparando que se logra que logra prepararse pero que ahora va a irrumpir y por cierto eso nos tiene a todos nosotros ansiosos cómo va a ser esta, esta irrupción, porque es una irrupción como planteaba eh, Claudia, de un poder que va a estar siempre en esta polémica y, y en algún momento vamos a ver cómo se decide, entre si es un poder constitutivo o es un poder originario constituyente y, y esta cosa ya sabemos que no está suficientemente zanjada, hay una gran cantidad de constituyentes que quieren sacarse encima de algunas limitaciones y sobre todo que han sido muy hostiles a los intentos de los poderes constituidos de reducir la esfera de los poderes de, de ca la capacidad de acción de este poder constituyente que se va a corporizar este domingo. Eh, desde luego lo que va a suceder este domingo va a ser inusitado, o sea, todos los cambios políticos en la historia reciente y, y no tan reciente del país que uno puede memorizar, por lo menos que yo recuerdo en mi vida, que lamentablemente ya no es tan corta, ¿sí? faltan algunos años para la mitad de siglo, un par nomás, entonces ya con la experiencia acumulada me atrevo a decir que no hay nada que yo haya vivido, políticamente hablando, que supere o iguale lo que va a pasar este domingo, en su significación, en su alcance, es decir, no hay ningún cambio que hayamos experimentado los que tenemos esa edad que pueda superar, a lo mejor los que tienen un poco más de edad podrán decir, bueno, cuando ganó Allende, etcétera, la unidad popular o el golpe, pero, pero los que nacimos justo al golpe, la verdad no hay nada que supere lo que va a pasar ahora. Y por lo tanto aquí va a acontecer un terremoto político que tiene varios vectores. Por cierto, un cambio completamente en la representación, donde va a entrar por la puerta ancha por primera vez la diversidad en nuestro país. O sea, va a haber un, una entrada de una, conversión, una convención paritaria, que paritaria beneficiando a los hombres porque las mujeres arrasaron, y que con predominancia femenina va a tener esta convención. El único poder del Estado que va a tener esa configuración. Eh, en segundo lugar, los pueblos originarios, por cierto, que costó un año exactamente después de la reforma constitucional a que se refería Claudia, el 23 de diciembre de 2020 se publicó la reforma que establecía los escaños reservados. Solo dos semanas antes, o menos inclusive, de que se cerraran las inscripciones de eh, los candidatos a la convención, y aún así los pueblos originarios inscribieron candidatos, eligieron candidatos, e incluso ahora están presentando a una de los suyos como candidata presidenta a la convención, y tiene algunas opciones. O sea, esto es algo que está cambiando, un terremoto político que va, no vamos a terminar de ver las réplicas, por cierto, solo el domingo, va a tener varias repercusiones, porque hay una sincronía, y una sincronía con el resto de los poderes del Estado, es decir, vemos una forma de representación eh, en cuanto a la diversidad que no habíamos visto, las regiones, los movimientos sociales, en fin, eh, pero vemos también un, una dirección ideológica que no tienen los otros poderes. Y aquí va a haber un conflicto, o un eje de conflicto que va a marcar el resto de, del desarrollo de la convención. O sea, tenemos poderes constituidos que responden a otras lógicas que quedan desfasadas en el tiempo, en la historia, respecto a la convención. Entonces, desde luego, eso va a subsanarse un poco y van a haber otros movimientos de ajuste en las elecciones parlamentarias y presidenciales, y en el cambio de gobierno, que probablemente va a ser un cambio, no va a haber continuidad de este gobierno, sería bien inverosímil, digamos, cualquier cosa puede pasar, pero es muy poco probable. Entonces va a, haber, va a haber una sincronización que va a tomar su tiempo. Y en esta uh, sincronización, sincronización, en esta uh, acorte de sincronía, vamos a ver cómo la convención uh, va a irse o va a intentar sacarse algunos límites por etapas. Yo creo que es bastante distinto hablar de lo que han planteado, por ejemplo, la vocería de los pueblos ahora, con un gobierno de derecha y con el parlamento que tenemos, que, cuando, que lo que suceda cuando se instale un nuevo Congreso y un nuevo gobierno en marzo. Probablemente va a haber otra disposición. Probable, incluso podemos hablar de, pueden cambiar las reglas del juego que tenemos ahora. Eh, y en este sentido lo que dice Claudia es muy, muy cierto, es decir que no es una, no, tenemos elementos de cambio, pero que no determinan rupturas absolutas, pero sí van generando cambios dentro de las estructuras que son palpables. Y de repente en marzo tenemos un nuevo escenario. Bueno, en este sentido el reglamento es una etapa clave. Va a ser una etapa clave y ahí aco acojo el pauteo que me hizo Felipe, de, de porque es importante, efectivamente, en el sentido de que el reglamento ha sido una etapa decisiva en las asambleas constituyentes, porque precisamente representa o genera un conjunto de reglas que van a ser determinantes en cómo en los resultados. Y, y en la capacidad que tenga el proceso de generar legitimidad. Entonces, y, y, un, y, y esas reglas eh, no son nunca desprovistas de tensión, sino más bien van a estar expuestas a una tensión y a un, digamos, a un gironeo de todos los sectores políticos, incluyendo los poderes constituidos en primer lugar, pero también eh, otros, los sectores fácticos, los los poderes reales, la, los poderes constituyentes o que han sido constituyentes en la realidad en nuestro país, los grandes poderes económicos, los que sostienen el modelo, los que en definitiva han sido los grandes beneficiados por la constitución vigente, van a tratar de, de, de influir en la convención y uno de los campos de fuerza, el primero va a ser el reglamento. ¿En qué medida esto abre posibilidades, cierra posibilidades? El tema de la participación es fundamental ahí. Eh, pero bueno, eh, allí eh, lo decisivo es que eh, no sea eh, este campo de esfuerzo, de tensiones, algo que obstaculice la convención, que lo detenga, que lo entrampe, sino que la dinamice. Probablemente lo que vamos a ver en el momento uno va a ser la necesidad, en el primer día, de construir algún tipo de reglamento provisorio. Es decir, algunas reglas mínimas del juego que van a tener que ser negociadas entre los diversos actores. Actores que por lo ahora no terminan de tomar fuerza. Desde luego uno ve, yo estoy asesorando directamente a los escaños reservados a los pueblos originarios, y uno ve que bueno se están juntando, se, hay una coordinación, que todavía no, ni siquiera hay un acuerdo de cómo nombrarla, simplemente que no se va a nombrar bancada porque eso suena mucho a los viejos poderes, pero no se sabe mucho cómo nombrar, pero hay una coordinación. Eh, hay otras listas que, que tienen una orgánica que todavía está en construcción, la lista del pueblo, en fin, las listas más eh, adheridas a los partidos políticos existentes tienen una orgánica más clara, pero eh, no por eso, digamos, eh, esto va a operar de la misma manera que operan los comités parlamentarios. Entonces, tiene que haber en cualquier caso un acuerdo de reglas mínimas del juego provisional, eh, para empezar, y sobre todo para actuar como un colectivo que pueda defenderse de los intentos de intervención de eh, los poderes constituidos, sobre todo de un gobierno que además es un gobierno hostil al proceso constituyente, un gobierno que nos lo facilitó y, y todos sabemos de que se le arrancó a este gobierno el proceso constituyente, no, no, no, no, no estuvo ninguna disposición a esto, sino que eh, lo tuvo que aceptar simplemente para no caer, eh, pero que es un gobierno hostil, y que el Parlamento, en la composición actual de fuerza, no digamos que eh, eh, ve con las mejor ganas a este proceso, porque tiene una serie de fuerzas a este proceso que eh, va mucho más allá de las fuerzas que están en el Parlamento. Entonces, eh, la primera condición para que este poder constituyente actúe es que se construya como un cuerpo, que se componga de los distintos elementos que se están construyendo a su vez como órganos como eh, bancadas, como comités, como colectivos, como quiera que se llame, y que van a tener que, para constituir ese cuerpo, llegar a un acuerdo provisorio, y ese acuerdo provisorio va a ser un acuerdo de funcionamiento que le permita tomar eh, convertirse en una corporación, o un agente, como convención y con eso regular su acción y defenderse de la intervención de los poderes constituidos y de los poderes fácticos. Entonces significa un acuerdo de funcionamiento, un acuerdo de transparencia, un acuerdo para tomar el acuerdo que va a ser decisivo, que es el reglamento. Y donde, eh, por cierto, el reglamento va a marcar la forma de tomar decisiones, incluyendo eh, de qué manera eh, el, la ciudadanía va a participar. Ha habido, yo creo que ahí ya, habrán unas 20, Claudia tiene que saber lo mejor, propuestas de reglamento que se han elaborado, desde eh, la sofofa, digamos, hasta, yo, no sé si la última es la crisis humana, eh, en fin, eh, ha habido, de hecho, hasta yo elaboré alguna con los profesores indígenas de la Universidad de Chile que no hemos publicado, pero que la pusimos a disposición de los escaños reservados por el tema de. Eh, precisamente el elemento de pueblos originarios dentro del reglamento. Entonces tenemos eh, varias propuestas de reglamento, cómo deberían resolverse una serie de temas, y donde sin duda el, los temas eh, que, más, que más van a despertar debate es el tema de la participación, pero que los temas ya de trabajo interno, de cómo se organizan las comisiones, cómo se establece el plan de trabajo para el, ya el reglamento definitivo, eh, van a ser también temas muy importantes. Y eh, uno de los temas cruciales que está provocando eh, ya unas tensiones y que han planteado los pueblos originarios, de hecho, los eh, escaños eh, indígenas han solicitado, los 20 escaños que están coordinados solicitaron ya la renuncia del coordinador, o digamos, el encargado del secretario ejecutivo provisional, que Francisco Encina, ya fue emplazado a renunciar por los pueblos originarios para, porque no es sensible a las demandas que están haciendo los pueblos originarios. Y estas demandas no solo son de traslado por las distancias que tienen que recorrer, sin recorrer, sino una cuestión que es básica acá y que tiene que ver con lo que había dicho en principio. ¿Cómo va a irrumpir la diversidad? Y eso se va a notar en que vamos a ver por primera vez en debates políticos públicos las lenguas indígenas en Axal. Vamos a saber y constatar que el español no es la única lengua, que la religión católica no es la única religión ni la dominante, que la visión de mundo que nos acostumbraron los poderes constituidos no es la única que existe y vamos a verla con toda su fuerza este domingo y esto es algo que este secretario ejecutivo no ha querido aceptar y por eso se le ha pedido la renuncia, no ha querido disponibilizar los traductores no ha querido disponibilizar las facilidades de traslado no, no ha querido disponibilizar las facilidades para que haya una ceremonia inaugural indígena si hay algo, y con esto termino, para no excederme, si hay algo donde todas las encuestas, incluso las que han hecho los medios más tradicionales y conservadores del país, que señalan que lo más transversal, que están dispuestos a aceptar los, los eh, constituyentes, son las demandas de los pueblos indígenas. Y esto se traduce en la posibilidad única de que haya una mujer indígena, que es, muy, es posible, no sé si es lo más probable, pero tiene posibilidades reales, de conducir la, la, la Convención Constitucional. Esto, digamos, es un cambio vocal y ciertamente los poderes constituidos, partiendo por el secretario ejecutivo de la Convención, no logran entenderlo. Muchas gracias, Salvador. Vamos a retomar el, el tema, por supuesto, en una segunda vuelta, que la vamos a iniciar ahora con Rodrigo Carmi. Rodrigo, yo sé que tú tienes que partir a otra compromiso en diez minutos más, así que tu... Tu segunda reflexión para... para y, y, y te excusamos evidentemente al término de ello. Con micrófono sí. Iba, iba a hablar el lenguaje mudo, pero todavía no lo, no lo sé. <risa> eh, no, bueno, yo creo que quizás marcar tres cuestiones que me parecen importantes. Eh, la primera es que yo creo que lo que ocurrió desde el 18 de octubre hasta la fecha implicó un momento de destitución muy profundo. Y lo que se destituyó, básicamente, fue lo que podríamos llamar la episteme Chicago. ¿ya? La episteme Chicago que de alguna manera está no solamente inscrita en la coalición de la derecha, sino que sobre todo está articulada en la constitución de 1980. ¿no? O sea, el, el propio orden político, ¿no?, eh, y la propia estructura subsidiaria del Estado no eh, son parte en términos prácticos y políticos institucionales no eh, de esto que llamamos la episteme de Chicago yo creo que lo, lo que ocurrió el 18 de octubre fue un momento destituyente de la episteme de Chicago no y frente a la implosión de la episteme de Chicago no y eso es muy sintomático eh, digamos verlo en Piñera justamente que es precisamente el presidente que habla de más no eh, es decir, aquel presidente que no contempla protocolos, ¿no? que excede los, los propios protocolos, porque precisamente los propios protocolos que la propia episteme Chicago impuso están agotados. O sea, el presidente mismo, en su propia corporalidad, en su propia práctica, ¿no? eh, cristaliza el momento de debacle y de implosión total de la episteme de Chicago. ¿no? Entonces, ese sería un poco eh, entendiendo que el cuerpo del presidente es el cuerpo físico de la constitución también ¿no? la segunda cuestión es que bueno, en, en esa lógica la episteme Chicago ¿no? fue la reactivación finisecular, por así decirlo eh, de, de la matriz portaliana ¿no? y por lo tanto reactivó ¿no? El, autoritar, el, el autoritarismo portaliano que conocemos en la tradición histórica chilena, ¿cierto? que es precisamente en virtud de, ese, de esa matriz, ¿no? lo que me parece que fue destituido y ha sido completamente ¿no? abierto a una posibilidad inédita de transformación. ¿ya? La segunda cuestión, que creo que quizás puede entrar un poco en polémica con Claudia, pero, pero no tanto tampoco, ya tiene que ver con el acuerdo del 15 de noviembre yo creo que efectivamente el acuerdo del 15 de noviembre es muy interesante como, como momento ¿no? pero creo que también ese acuerdo es doble ¿no? es decir es un, es un acuerdo que por un lado fue articulado me parece en función de un golpe parlamentario ¿no? que tenía por objetivo ¿cierto? la neutralización de la movilización popular pero que al mismo tiempo eso posibilitó que esa misma movilización popular contra la cual había sido gestado ese acuerdo, se tomara ese acuerdo. ¿no? Entonces se produjo un momento de apropiación, un momento de uso eh, de las instancias eh, institucionales y, y representativas, frente a un vacío, por decirlo de alguna manera, y frente a un intento medianamente desesperado por eh, agregar un torniquete ¿cierto? para poner la metáfora de los estudiantes sublevados desde el metro, ¿cierto? para agregar un torniquete ¿no? a una potencia histórica que había eh, entendido cómo saltar los torniquetes. ¿no? Entonces yo diría que el Acuerdo de 15 de noviembre tiene esas dos cuestiones, por un lado, efectivamente, comparto lo que dice la Claudia, ¿no? de que fue un momento institucionalmente decisivo, ¿no? en el sentido de articular una vida posible, para eh, la imaginación, la imaginación de otro pueblo, de otro país, ¿no? pero de un otro país que estaba ya aquí, ¿no? desplegado. ¿no? Pero por otro lado también fue el momento en que los poderes fácticos intentaron aprovechar precisamente para marcar eh, una contención y establecer un torniquete más efectivo que los torniquetes del metro. ¿ya? Eh, y entonces contener, por así decirlo, el magma popular ¿cierto? en ese en, ese, en esa instancia, eh, inter, incluso imaginando proyectos, diseñando, digamos, proyectos como una nueva transición y, por lo tanto, la instalación de un nuevo pacto oligárquico a propósito de la tesis de Alamán y la tesis de otros políticos que decían que, bueno, si, si, lo, si los dos tercios no se cumplen, entonces siempre vamos a estar volviendo, ¿cierto? Como decía Claudia, a la constitución del 80, ¿no? Entonces, tiene esa parte también el acuerdo del 15 de noviembre y por eso digo que... Um, este es un proceso que está permanentemente en disputa y todos los días en disputa, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, lo que ha ocurrido de manera muy interesante es que ah. la imaginación popular se apropió finalmente de un dispositivo que estaba hecho justamente para, no, para que no se la apropiara, ¿no? Para sacralizar nuevamente esa institucionalidad, tal como lo, eh, eh, lo soñaría la matriz portaliana, y mantener el poder intacto en las manos de unos pocos, ¿cierto?, eh, impidiendo que la generación popular pudiera acceder a eso y ofreciendo otros usos posibles y otros, otros sentidos posibles, ¿no? Y finalmente, eh, entonces yo diría que tiene esa, esa duplicidad, ¿no?, esa duplicidad, ¿no? Eh, y esa duplicidad me parece que es interesante porque no es una duplicidad, digamos, reconciliable, sino que, es una duplicidad entre una fuerza irreductible a los poderes fácticos que esa misma fuerza irreductible pone en cuestión. No sé si, si, si me explico ahí, ¿no? Es decir, eh, no hay posibilidad de seamos todos amigos, así... No, porque estamos en un momento de conflicto, en un momento efectivamente estratégico, en un momento político, ¿no? En que se abrió una nueva época histórica, ¿no? Y esa nueva época histórica no no quiere soltar... no eh, su propia potencia, ¿no?, frente a la posibilidad de que nuevamente los distintos mecanismos eh, institucionales y portalianos, ¿cierto?, eh, vuelvan a eh, congelar y petrificar eh, el proceso, ¿no? Entonces, y, y, y entonces ahí entraría con un tercer punto, que es más bien un punto que tiene que ver con algunas preguntas que yo creo que sería... Interesante formular en términos políticos, ¿no? Eh, un reglamento no es simplemente una ley, ¿no? Porque una ley, en sentido estricto, es un mecanismo orientado a la coacción, pero que deja espacio para otras, otras posibilidades, ¿no? Yo diría que aquí un reglamento tiene una función operativa distinta a la de una ley, porque es un dispositivo normativo orientado a abrir y a, a, a condicionar ciertas prácticas, ¿no? Eh, y ciertos regímenes de visibilidad. ¿ya? Entonces mi pregunta tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con, cuando pensamos en el reglamento, eh, ¿qué, digamos, ¿qué se va a producir con, el, con, la, con las nuevas reglas? ¿no? Yo creo que esa es una pregunta política importante, o sea, ¿qué van a producir las nuevas reglas? ¿no? Eh, ¿Van a volver a producir, digamos, y entonces, van a volver a producir una, un, un sentido de la política? tal como lo entendíamos bajo el marco portaliano o entendemos que esta época histórica no es solamente una nueva época histórica que va más allá de la constitución de Pinochet, sino más allá de la matriz portaliana ¿no? que son dos cosas distintas, ¿entiendes? Es decir, yo puedo, eh, para muchos, eh, la primera impresión fue que um, podíamos abandonar la constitución de Pinochet, pero la constitución de Pinochet es la condensación, ¿cierto?, de la matriz portaliana que ha funcionado do, por 200 años. O sea, ahí, ahí hay una cuestión que me parece clave y que tiene que ver con la capacidad de iniciar, como diría Hannah Arendt, ¿no?, la capacidad de iniciar que se puede poner en juego no solamente a propósito de este reglamento, sino precisamente lo que se ha puesto en juego en la apertura de esta nueva instancia política que es la convención, ¿no?, eh, otra época histórica significa, en último término, dejar atrás los elementos que concernían a la, a la manera de entender la política bajo la matriz portaliana. ¿no? Entonces, eh, la, la cuestión histórica interesante, me parece, ¿no? es, bueno, ¿qué régimen de visibilidad va a plantear el, la, el nuevo reglamento? ¿Qué va a producir el nuevo reglamento? ¿no? ¿Qué tipo de prácticas? qué tipo de discursos también se van a posibilitar a partir de ese nuevo reglamento, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Un reglamento que no es simplemente fundamento, sino que incluso puede ser el mismo reglamento, como decía Salvador, ¿cierto? Disputado, ¿no? En relación precisamente al régimen de visibilidad que va a abrir, ¿no? Y al conjunto de prácticas y discursos que va a posibilitar, ¿no? Es evidente que a la derecha le interesa que determinadas prácticas y discursos no estén contemplados ahí, y a los otros sectores sí. ¿no? Eh, por ejemplo, podría ser perfectamente posible, Salvador, que un reglamento dijera que no se acepta la lengua mapuche, por ejemplo, como una lengua de interlocución eh, en una instancia política como esta. Eso ya es una dimensión política decisiva, que va a estar eh, de alguna u otra manera, no solamente en los reglamentos, sino que en las propias prácticas de la misma eh, convención. Eh, um, quizás terminaría ahí como para tener que irme al otro compromiso ¿Te están avisando sí. en este mismo minuto que es eh, momento no, en, de partir en este caso, en este caso no me eh, es el vecino que está, no sé qué está haciendo ah, ¿no? yo pensé que, reglame, pensé que era el reglamento pensé no, que era el reglamento no, en tu el, casa, reglamento, que no estaba. el reglamento doméstico digamos. <risa> el reglamento doméstico Rodrigo, no, Sí. Concluye por favor. Tengo una última cosa solamente que quería terminar, no diciendo bueno, eh, o sea, estamos en un momento de inicio, en el sentido estricto como lo, plan lo plantearía Hannah Arendt, ¿no? Eh, Que no es lo mismo que un principio, ¿no? Nos no, no, no está intentando, por así decirlo, eh, reeditar el mito portaliano bajo una nueva forma, ¿no? Eh, se está intentando abrir una política más allá de ese mito. Y me parece que la cuestión clave consiste en empujar las fuerzas para que eso sea posible. Porque esa es la única manera de entender de que no estamos, eh, no, digamos, no destituimos la constitución del 80 simplemente para ir más allá de Pinochet. Obviamente hay que ir más allá de Pinochet. Pero también porque Pinochet sim simboliza 200 años de pacto oligárquico en la República, ¿no?, yo creo que ahí está estamos contra los 200 años, este es el punto ¿sí? que quería marcar, y por eso me parece clave desarticular el fantasma portaliano a la hora de comprender la política que se abre en esta nueva instancia que me parece tan clave y tan interesante. Me despido, muchas gracias por la instancia. A gracias, Claudia. Muchas gracias, Rodrigo Carmi, académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, y que te vaya muy bien en el compromiso que viene, muchas gracias. Claudia Geis esta segunda, tu segunda reflexión, sin ningún tipo de pauteo, porque ya fue suficientemente pauteada por Carmen. Entonces, ¿qué, sí, sí. ¿qué más le puedo agregar? No, yo, yo en realidad estoy de acuerdo en que, en que el, el, el acuerdo del 15 de noviembre en alguna medida fue un esfuerzo por, eh, por contener eh, la voluntad de cambio. Pero yo creo que eso no desmerece eh, en los logros que ha tenido. O sea, yo creo que... Es muy difícil decir que no fue bueno aprobar el acuerdo del 15 de noviembre, a pesar de que a mí por haber participado en esa mesa técnica después me tiraban tomate. O sea, yo entiendo esta crítica. Eh, hay sectores, sobre todo de la izquierda en Chile, que creen que cualquier pacto con la derecha es una traición inherentemente y yo creo que los resultados que ha tenido el acuerdo del 15 de noviembre, el hecho de que se pudo aprobar el pacto complementario, el hecho de que hoy día estamos enfrentados a una convención constitucional democrática, Plural, con un nivel de inclusión que ningún otro órgano de representación política ha tenido nunca en Chile, di, muestra, digamos, yo creo que estuvo bien, que no fue, eh, que no fue una estratagema gatopardista eh, para sofocar la, la movilización social. Es cierto que la movilización social se redujo, en parte por la canalización institucional y yo creo que en mucha más gran parte por la pandemia, o sea estamos en un contexto totalmente distinto al de octubre del 2019, la gente no, no, no está marchando, por lo menos con la intensidad con la que estaba marchando antes, porque bueno, el contexto ha cambiado, pero la demanda social no ha cambiado, la demanda social sigue ahí, y yo creo que lo que está haciendo Chile es la forma de resolver el problema, o sea, es, es un curso de acción que ha, que ha abierto ya posibilidades que no, era, que no existían con la institucionalidad anterior, y en ese sentido vemos por ejemplo que las fuerzas políticas que rechazaron el pacto, que castigaron a las personas, que castigaron a Gabriel Boric por haber estado disponible para hacer este acuerdo eh, hoy día están incluso algunas con entusiasmo sumándose a los esfuerzos de la convención constitucional y están aprovechando ese espacio como deben hacerlo para eh, avanzar las agendas reformistas y yo creo que eh, la posibilidad reformista que tenemos hoy no la tendríamos sin el acuerdo del 15 de noviembre y eso es en sí mismo una muestra de, de que este ha sido un camino fructífero, que no ha sido un camino simplemente de, de supervivencia del gobierno, como planteó alguna gente, que decía, bueno, el acuerdo del 15 de noviembre fue un salvavías para Piñera, es cierto, fue un salvavidas para Piñera, quizás si no hubiera habido acuerdo del 15 de noviembre, pero, pero ¿cuál era la alternativa? Yo no veo, como dijo, el, no me acuerdo quién decía el otro día, en la movilización de octubre tenía una vocación, podríamos decir, con un cierto contenido revolucionario, pero no era una revolución no había una fuerza política con algún con alguna agenda de reemplazar al poder político, entonces tampoco, digamos, no, no esto no era la revolución francesa, entonces tampoco creo que, eh, creo que la alternativa al acuerdo del 15 de noviembre, no, donde realmente no sé cuál es la alternativa al acuerdo político que plantean los sectores que, que, lo, que lo denostan, o ¿no? que creen que fue una traición al pueblo, que fue una traición a la movilización. Yo creo que los resultados son positivos para la voluntad de cambio que se expresó en el acuerdo del 15 de noviembre. Y quería retomar a lo que señalaba, que señalaba Salvador sobre esta resistencia a, a incorporar a los pueblos originarios. Todos nos acordamos que en las movilizaciones sociales no había banderas de partidos políticos. Lo que había era banderas de pueblos originarios y banderas de fútbol. O sea, las dos instituciones eh, que tienen banderas, digamos, que tienen eh, símbolos de representación que estaban presentes en las movilizaciones eran los clubes de fútbol y los pueblos originarios. O sea, yo creo que las banderas, porque las banderas de los pueblos originarios representan un, una, un mensaje de la forma en la que el sistema político ha excluido a una parte importante de su población, ha silenciado, ha invisibilizado a un sector eh, un sector de la, de la ciudadanía que es un sector enorme, es mucha gente la que se identifica como descendiente de los pueblos originarios Y ese sector no ha estado, no solamente no ha estado presente, sino que ha sido activamente acallado e invisibilizado Respecto a las propuestas de reglamento, Salvador decía que hasta las organizaciones empresariales tienen su propuesta Yo a diferencia de otra gente creo que es bueno que estas propuestas se muestran a la luz del día. Yo creo que es bueno que haya hartas propuestas, que se discutan los contenidos de estas propuestas, pero que esto sea hecho con transparencia y sin la voluntad o la pretensión de imponer ninguna de, de estas propuestas de reglamento. El reglamento es muy importante. No es una cuestión así simplemente de procedimiento, suena como una cosa medio aburrida el reglamento, pero la verdad es que yo no me canso de decir que el diablo está en los detalles y que todos los que hemos participado de cualquier órgano que tiene que tomar decisiones sabemos que el que toma acta, que el que establece las normas de de votación, etcétera, tiene un poder enorme. Entonces el reglamento va a establecer cosas que, que no son procedimentales, que tienen que ver con los contenidos sustantivos de lo que va a ocurrir con la Convención Constitucional. Y ahí yo creo que eh, es bueno que, como decía, que se conozcan estas propuestas y que la ciudadanía tenga un rol activo en discutir estas propuestas, en ver cuáles son los pros y los contras de cada cosa que se discute. Por ejemplo, la publicidad y el secreto de los debates, ¿verdad?, el gobierno ahora también ha tratado de eh, como controlar desde fuera eh, la, la publicidad de las sesiones eh, estableciendo estos, estos contratos donde dice que la SECPRES tiene que avisar qué es lo que se puede hacer público y qué es lo que no se puede hacer público, eso es completamente inaceptable, es evidente que la convención tendrá que decidir el nivel de publicidad o secreto de sus sesiones, eh, y creo que es, una, es como una manera bastante burda de tratar de controlar, de controlar a la convención en un tema como ese. Yo creo que eh, lo que está en juego acá es recuperar una concepción de ciudadanía que esta constitución ha impedido, y eso tiene que ver con lo que señalaba de los grupos excluidos, y tiene que ver también con, eh, con la destrucción de monumentos, con, una, con, una, eh, con un cuestionamiento profundo a quiénes somos las chilenas y los chilenos como comunidad política. Eso no es algo que esté pasando solo en Chile, la destrucción de monumentos eh, como el monumento a Manuel Batidano en la Plaza Italia, y en general a los señores españoles o a los señores eh, representantes del Estado en caballo, en, en, en situaciones de guerra que, que oprimieron y que exterminaron en algunos casos a, a, a, a miembros de, de este territorio, digamos, a personas que vivían aquí eh, y además que eh, oprimieron también a, a otros sectores como las personas más pobres, como las mujeres, etcétera, ese cuestionamiento a quién es esta comunidad política glorifica o, o rinde homenaje, eh, es parte yo creo de revisitar la idea de representación política, quiénes son nuestros representantes, cuánto nos representan los símbolos que ponemos en las plazas y en las ciudades. Eh, yo creo que eso tiene que ver con esta idea de que lo, que lo que se inicia el domingo realmente es algo histórico, lo, lo mencionaba Salvador antes, es un momento de refundación, de reconstitución del pacto social, de, de redemocratización, eh, y eso implica también eh, pensar cómo va a participar la ciudadanía en la elaboración de la, de la constitución. La, la convención es cierto para estándares históricos, tiene un nivel de participación alto ya a nivel institucional, es decir, el hecho de que tengamos... Tres consultas electorales, que son el plebiscito de entrada, la elección de convencional, el plebiscito de salida, establece ciertos espacios de participación. Pero como decía, estamos en un momento histórico diferente, donde en todo el mundo se están derribando estatuas y se está re, re, repensando la comunidad política. Y yo creo que en ese marco es muy importante que el reglamento establezca mecanismos de participación intensos, mecanismos de escucha, un debate abierto... Eso involucra, por supuesto, discusiones presupuestarias, porque la participación requiere financiamiento. Financiar la participación no es solamente decir, ya vengan y díganos lo que quieran. No funciona así la participación en órganos como la convención. Se necesitan facilitadores, se necesitan estructuras, por ejemplo, informáticas, para recoger propuestas como se han hecho en otros países. Tenemos bastante experiencia comparada reciente de mecanismos participativos de los que podemos aprender eh, y yo creo que ahí el tema de la participación ciudadana en la convención va a ser un debate muy interesante y en el que yo espero que participen no solamente las y los convencionales, sino toda esta ciudadanía que se ha movilizado por esta convención y que tiene derecho a opinar cómo quiere participar también en la elaboración de la nueva constitución. Hace poco se reunió un grupo de convencionales autoconvocados, que era como la mitad de la convención más o menos, y ellos plantearon les gustaría que la mesa directiva tenga una presidencia rotativa. Yo no sé cuán eficiente sea eso, francamente, considerando que hay un solo año para hacer la Constitución en principio. Pero bueno, yo creo que ese tipo de iniciativas la Convención las puede discutir, si quiere tener una presidencia rotativa o quiere tener una persona en la presidencia durante todo el proceso de la, de la elaboración constitucional. Habló de nombrar siete integrantes de la mesa, tener una mesa directiva con siete integrantes para que sea una mesa amplia, eh, no solamente la presidencia y vicepresidencia, la convención va a tener que, eh, que discutir las formas de votación de las normas, y ahí también ha habido bastante debate. La, la elección de la presidencia y vicepresidencia está regulada por la, por la reforma constitucional en la que yo participé, con la, en la propuesta, cuya propuesta yo participé, que es la, la que hizo la comisión técnica, y que establece que presidencia y vicepresidencia se tienen que decidir, eh, la en la primera sesión la convención tiene que elegir a su presidencia, y eso se hace por mayoría absoluta. Eh, y luego tiene que iniciar el debate sobre el reglamento que se aprueba por los dos tercios. Pero ese reglamento puede establecer, al margen de la norma que dice que las reglas tienen que aprobarse por los dos tercios, puede establecer distintas formas de discusión de las normas de la convención. O sea, la convención evidentemente va a tener que trabajar en comisiones, porque no pueden estar todos los 155 convencionales discutiendo todo, todo el tiempo, porque no, no terminarían nunca. Entonces van a seguramente funcionar de una manera parecida al Congreso, pero no igual al Congreso. Entonces tienen que inventar, en el fondo, podríamos decir, una suerte de proceso legislativo hay que definir cuántas comisiones, cuáles comisiones, quién va a presidir esas comisiones y cómo se van a votar las normas en esas comisiones, y cuál va a ser la relación entre la votación en esas comisiones y la votación en la sala plenaria de la convención constitucional. Yo creo que el tema de las reglas de votación y de los mecanismos de participación son quizás los elementos más importantes que va, a tener que, ver la, el, el, que va a tener que establecer el reglamento. Hay otros temas pendientes, por ejemplo, el tema de las asignaciones. También el reglamento va a establecer seguramente a través de un comité externo de asignaciones, eh, recursos adicionales de asignaciones a los convencionales, también hay normas sobre los mecanismos de reclamación, hoy día la norma dice que eh, cinco miembros de la Corte Suprema electos por sorteos van a poder eh, recibir reclamos de quejas de que no se están siguiendo bien los procedimientos, etc. Pero todas esas cosas, digamos, están planteadas de una manera muy genérica y el reglamento seguramente va a tener que establecer mucho más detalles sobre cómo va a funcionar la convención constitucional, y ahí yo creo que es crucial que esa discusión sobre el reglamento sea pública, sea abierta, sea transparente. No hay ninguna duda de que hoy día todos los partidos tienen ya lista su propuesta de reglamento. Y tienen consideraciones seguramente estratégicas de qué reglamento le conviene más a cada sector. Esa discusión tiene que hacerse pública, tiene que hacerse de cara a la ciudadanía y, y, y tiene que ser con justificaciones de bien público y no de eh, intereses, digamos, de cálculo electoral. Muchas gracias Claudia Geis y por último la reflexión de Salvador Millaleo. Bueno eh, contando los días, las horas, ya se viene. De hecho, los constituyentes de los pueblos originarios van a llegar a Santiago el viernes, se van a juntar las dependencias de la CEPAL y van a van a verse por primera vez cara a cara, porque para ellos era crucial no llegar simplemente a juntarse como va a llegar el resto, sino que conocerse y constituirse como un cuerpo cara a cara, porque es lo propio, digamos, de la forma en que deliberan los pueblos originarios normalmente, digamos, salvo, claro, situaciones excepcionales, pero para construir una comunidad, eh, la presencialidad es fundamental. Así que se van a juntar este viernes y eh, ahí ya vamos a tener una primera manifestación, antes que las demás, eh, de, de cómo algo nuevo están haciendo. Eh, en, y, y bueno, vamos a ver, por cierto, un, un incremento en estos días de los tiras y aflojas entre los constituyentes y el gobierno. Vamos a ver si se logra resolver el tema de las lenguas, como les dije, eh, no solo por una cuestión eh, operativa, es una cuestión que tiene que ver con la calidad de nuestra democracia que la lengua de trabajo no solo sea la lengua castellana, sino que se puedan hablar las lenguas. Digamos, la plurinacionalidad comienza acá, comienza desde el momento uno, no desde el resultado de la convención, sino desde la forma en que se discute, y en este sentido que se resuelva este tema, que lo resuelven los modelos modernos parlamentos, y asambleas en el mundo, en todos los países que tienen un componente, que hablan distintas lenguas, desde luego los países plurinacionales, eh, resuelven esos, estos problemas con formas que ya están, digamos, de sobra probadas y que no, no tendría por qué no poderse resolver. Eh, desde luego, el primer desafío grande es la directiva. Formar la directiva, la verdad, a, a mí no me parece tan, tan, digamos, dificultoso pensar en una directiva que sea rotativa en la medida que haya acuerdos sustantivos respecto a la forma de trabajo y que por lo tanto la capacidad o la forma de injerencia de quien sea titular de un cargo de presidencia y de vicepresidencia, y luego los otros cargos que se puedan complementar, eh, que es decisión de la convención hacerlo en el reglamento, eh, que la injerencia en las cuestiones de la forma de trabajo no sea Tan, eh, tan grande, sino que dependa más bien de la forma en que se van a tomar los acuerdos, tanto en los diversos grupos o diversos sectores, como en el pleno, digamos, de la convención para tomar esos acuerdos. Entonces, la verdad me parece que no es una mala solución si precisamente lo que queremos evitar es que se instalen o se capturen por cierto grupo de poder, ciertas eh, las capacidades o cierta capacidad de agencia sobre la convención que la verdad sería muy negativa, y la idea es que precisamente todos estos sectores que nunca han estado en la política chilena y que ahora concurren a este momento refundacional, que tenga cada uno la, una visibilidad adecuada y un mecanismo rotativo podría asegurar esto, siempre que esto no obstaculice el trabajo, la convención. Eh, uno, un segundo elemento básico es el tema de la transparencia. Que todo esto, o sea, todo esto que mencionaba Claudia, que sea potestad de las exprese, eh, que se publiquen la, las sesiones, es francamente ridículo. y es Por eso es fundamental que se acuerde un reglamento provisorio que eso lo destierre, que destierre esa posibilidad y que determine, la en primer lugar, la trans, las condiciones de publicidad de todas las sesiones, tanto del Pleno como de las comisiones de trabajo de la Convención. Eh, esta idea que anduvo circulando, que tenía que haber un suerte privilegio deliberativo, creo que ahora ya no muchos la sostienen, porque creo que este acto o este conjunto de reuniones políticas, en que va a consistir en el trabajo de la convención, todas tienen que estar disponibles. Por supuesto que la naturaleza humana siempre va a generar grupos deliberaciones de pasillo, deliberaciones de café, y tal como en nuestra vida no le contamos todo lo que hacemos a nuestros seres más queridos, por supuesto hay cosas que nunca vamos a saber, pero es parte de la acción política, pero las reuniones formales, las reuniones propias del trabajo, digamos, institucional, esas tienen que ser todas eh, transparentes, sin ninguna excepción, sin absolutamente ninguna excepción, porque eso es lo que es la regla de la democracia, entonces, privilegio deliberativo como una cuestión institucional, eh, creo que no tiene fundamento y que la naturaleza humana obrará y genera, se generarán los grupos de negociación informales como sucede siempre, pero las reuniones institucionales tienen que ser siempre transparentes. La probidad es básica, o sea, los poderes fácticos que han sostenido lo que se llama en derecho está, hay una clasificación muy vieja que viene de la obra de la Salle en el siglo XIX que distingue la constitución formal de la constitución material la constitución material son los poderes que efectivamente controlan un país en Chile la verdad que la constitución formal no ha sido tan distante de la material porque la constitución del 80 está al servicio de los grandes poderes económicos pero ha sido derrotada, que duda cabe pero los poderes económicos no, están ahí están golpeados, pero no derrotados. ¿Cómo van a querer tomar influencia? ¿Cómo van a querer tratar de actuar para defender lo que ellos tienen? Sus ventajas, sus condiciones, que muchos quisieran cambiar a través de un cambio en el modelo de desarrollo. Por lo tanto, la probidad, la reglamentación de la transparencia en sentido de probidad es crucial. Algo que sea muy estricto, muy claro, sin lugar a dudas, muy extendido para que no sucedan y no afecten ninguno de los escándalos que han, que han afectado a nuestros poderes constituidos en los últimos años a la convención constitucional. Creo que eso sería un daño muy grave, y por ello un reglamento, desde el reglamento provisorio, debería reparar. Por cierto, el mecanismo de trabajo, ya lo hemos mencionado, las comisiones, etcétera, pero bueno, hay una serie de otras cosas que decidir. Por de pronto estamos en, en una situación de pandemia con un estado de excepción y hay una serie de restricciones que, está, que están obstaculizando la, la convención y que la convención tiene que regular armo, ar, armonizando las necesidad de su trabajo con las restricciones que haya, pero en ningún caso permitiendo que haya una intromisión inadecuada de la autoridad gubernamental de salud para impedir el trabajo de la convención. Y eso algo se tiene que resolver. Esto ya se había planteado de que eh, les compraron pasajes de ida y vuelta para que vuelvan el, mismo, el día siguiente a los convencionales. Eso es completamente ridículo y ellos son los que tienen que resolver cómo van a enfrentar esto y cómo van a enfrentar las restricciones de los aforos, cómo la convención tiene que regular esto y tiene que regularlo ya, tal como lo ha hecho el Congreso y en la convención lo que le compete hacer esto. Desde luego... Eh, el tema de que la convención funcione en términos virtuales o que funcione en, eh, en lugares distintos de Santiago es algo que se tiene que resolver ya, por lo menos para la, para antes del reglamento, que pueda haber formas de sesión mixta o de sesión remota o de sesión que eh, las comisiones de trabajo que se armen que pueda hacer en lugares distintos de Santiago. Yo creo que la pandemia esto lo justifica completamente. Y por cierto, está el tema de los recursos. O sea, los recursos que están destinados para la convención no alcanzan para las necesidades de los despliegues territoriales. De hecho, los despliegues territoriales los convencionales indígenas abarcan territorios mucho más amplios, porque no era un distrito nacional. El pueblo mapuche existe desde Coquimbo hasta eh, Puerto Williams, y eso tiene que ser cubierto cuando los convencionales vayan y rindan cuentas e informen, eh, y desde luego está... Eh, todo el tema las deficiencias, las asesorías, en fin, ha habido que solicitar una serie de, de, de eh, apoyos eh, voluntarios porque las asesorías no están alcanzando, entonces eh, eso es algo que va a tener que resolverse en los primeros días, por eso es importante que se constituya la directiva, que genere un, un mecanismo de reglamento provisorio y que pueda entrar a negociar ya con el Parlamento que tiene que franquear esto, la Comisión de Hacienda y con el Ministerio de Hacienda, para obtener los recursos adicionales necesarios. ¿Para qué decir que no hay recursos eh, adecuados para la participación? Si se necesita si se va a contemplar en el reglamento de mecanismo de participación, se requiere un suplemento de recursos que sea cuantioso para resolver esto. Así que y esto incluye, por supuesto, la necesaria consulta indígena, que tiene que hacerse antes de la aprobación del la, la nueva constitución entonces todos estos elementos configuran un escenario donde vamos a tener mucho movimiento, mucha polémica pero sobre todo la, la certeza de que ya no vamos a estar viviendo en los mismos tiempos que va, estamos viviendo hasta el día domingo eso va a quedar atrás y vamos a inaugurar así ya visiblemente, corpóreamente, un nuevo ciclo político, y las cosas a lo mejor no van a ser tan tan distintas, pero van a ser muy distintas a lo que eran antes. Así que bienvenido a Nuevos tiempos. Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, Claudia Hayes, académica del Instituto de Asuntos Públicos, y Rodrigo Carmi, académico de nuestra Facultad, muy agradecido por esta conversación, eh, puertas de, de, de un hito que evidentemente histórico como decía Salvador, los que tenemos largos, más de los 50 años que él pone como un hito tan, eh, tan grande eh, creo que no hay otra, otro momento quizás no tan eh, pirotécnico, ¿no? pero no hay otro momento más profundo y más importante que este en, en la historia política de nuestro país en fin, de nuevo un millón de gracias y ya seguiremos conversando en Humanidades TV y a ustedes que nos acompañan en cualquier momento nos reencontramos Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ya a todo.